Hola, ¿qué tal? En esta lección te enseñaré a crear un isotipo en Adobe Illustrator sin utilizar la herramienta de la pluma. Ya adelantado el trabajo y este es un tipo de letra Avenir Book a 450 puntos, en el panel de muestra le vamos a cambiar de color. Vamos a crear una elipse, con un clic en la parte inferior le vamos a quitar el color de relleno, clic y arrastrar, ahora presionas Shift. Lo vamos a reposicionar presionando la barra espaciadora Déjame decirte algo muy importante y es la base de este ejercicio Que esta parte que está aquí de la letra debe coincidir con la parte de la circunferencia Vamos a aceptar el mouse y luego el teclado Obviamente la circunferencia tiene que salir de la letra Siguiente paso es presionar la tecla C en el teclado Vamos a dar un clic aquí para cortar aquí y para cortar acá Y con la flecha negrita clic y arrastrar para seleccionar y borrar seleccionamos con un clic esta parte del segmento y en la parte superior vamos a poner 40 puntos y vamos a dar clic en enter en la parte de la derecha vamos a elegir la cuarta opción para que nos dé este tipo de estructuras vamos a hacer un zoom aquí porque tenemos que moverlo un poquitito más lo vamos a dejar por ahí control 0 ahora objeto trazado y contornear trazado es decir que de trazo se convierta en un relleno al texto tranquilamente ya lo podemos convertir en curvas esta opción que está aquí la vamos a seleccionar con un clic y vamos a elegir la herramienta del reflejo. Vamos a dar doble clic, vamos en ángulo a elegir 315, damos clic en copiar. Con la flechita negra, obviamente lo voy a mover un poquitito hacia la derecha. Vamos a elegir la primera opción y ahora vamos a hacer lo siguiente: que esto paso sí es obligatorio. Otra vez, objeto, trazado y eh, desplazamiento. En previsualizar podemos elegir 0,2 centímetros, clic en OK. En el panel de muestras vamos a cambiar a cualquier color. Y aquí viene la parte interesante que tiene este ejercicio porque este segmento que lo has duplicado tienes que rotarlo. La rotación que la, que la vas a hacer dependerá mucho del trabajo final. Es decir, mira, lo que yo estoy haciendo es tratar de coincidir, ¿no? Que este segmento coincida con el que está acá como el que estás viendo. Lo voy a mover un poquitito hacia abajo, ¿ok? No tiene que haber mucha distancia entre la parte amarilla el vacío que está acá y obviamente el objeto duplicado esto te puede demorar un poquitito de tiempo por lo que yo lo voy a tratar de hacer lo voy a dejar más o menos rotado por ahí perfecto, ahora clic y arrastras para seleccionar todos los objetos y vas a trabajar con Shift M o con el constructor de formas con Alt, clic y arrastrar vamos a borrar los segmentos que no vamos a necesitar dentro de este trabajo no lo olvides Alt, clic y arrastrar vamos a borrar toda la parte amarilla vamos a borrar este segmento que estaba por aquí alt -click y arrastrar, al clic y arrastrar y ahora para que todo sea un solo segmento dejas de presionar alt porque automáticamente con clic y arrastrar esta herramienta va a agrupar todos los objetos vamos a poner control 0 hasta aquí ya te ha quedado un primer logo que está súper bien vamos a elegir estos dos que están acá voy a poner control g y vamos a colocar un degradado que ya lo tengo previamente creado en Adobe Illustrator. ¡Y esto te quedó brutal! Quiero contarte de manera especial que no me gusta trabajar mucho con la herramienta de la pluma solo en casos especiales. ¿Qué tal te pareció el video? Déjanos una manito arriba, un comentario, compártelo. Por favor, suscríbete a este canal, activa la campanita y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau, chao chao